Creo que tengo tos, tengo todos los síntomas Yo mejor me voy ¡Vamos! uno dos, tres, cuatro Para de correr, tranquilo No me siento bien, tranquilo Ahora tengo dos. tranquilo Un poco de piel, tranquilo Dolor de garganta tranquilo Estoy transpirando una charla de mate, por eso le dio tos Usted no tiene fiebre tiene calor y frantera porque en Mendoza hace 33 grados le doy una verganta porque está angustiado ni más ni menos que es vaya a su casa, ciérrese como todo el mundo cumpla con la decreto presidencial no me digan que otra vez con el encierro por favor ya me vi la casa de papel entera cuéntenos de tanto calentar agua en la pava mi libertad, espero que la enfermedad Otra vez ir a mirar cuatro paredes Y el reloj, charla con la mesa en la y ladera el sillón, Y el sillón, hago 100 videos en el día En TikTok, de esto no se vuelve más Que alguien me rescate ya Me dijeron que no estoy enfermo, creo que es mejor El corona que se queda afuera, y en mi casa yo Esta cosa es un compromiso, una obligación ¡Limpiar las heridas bien.